para atropellarlo, cosa que es mentira, de una supuesta amenaza de muerte que, con un vehículo de Henry Martínez en el caso mío, y después de haber dicho que esos actos se planificaron en mi oficina. A mí me unen un fuerte lazo de amistad, de familiaridad con Marley Martínez y solamente hemos servido en función de eso como ofreciéndole nuestros servicios profesionales. Mientras tanto vamos a poner una denuncia. Bueno, yo vengo a lo mismo a poner una querella, porque él donde quiera que me ve, baja el cristal y me señala con el dedo. El domingo pasado, yo él parase no vi, y él venía en el carro, se de, quiso detener un poco, bajó el cristal y me hizo con el dedo así y me dijo prepárate. Entonces yo me siento muy acordada de él por el motivo que donde quiera que me ve, me señala con el dedo y dice que conmigo sí vas a acabar. Yo no tengo nada que ver con este caso, simplemente yo quiero que él me deje en paz a mí y a mi familia y vengo a querellarme por el motivo que cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia eres el que es responsable, que él, él es responsable, Genaro porque nadie me ha solamente, solamente él me ha amenazado de quiera que me ve me señala con el dedo y el domingo volví y me, me lo hizo y me dijo te voy a hundir o te mato porque cuando hacen con el dedo así porque puedo matar a una persona yo vengo solamente a eso, a aclarar esta situación, que por favor que ya me dejen en paz, que yo no tengo nada que ver con este caso, ni, ni tengo ni tenía ni nada que ver con esto, que por favor, repeten a uno. Un hombre peligroso, y digo peligroso porque en principio ustedes observaron que fue detenido con un arma de fuego ilegal,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 en seco. Por eso vamos a proceder a poner una denuncia en la Fiscalía para que responda por estas situaciones. Porque aunque nosotros lamentamos la muerte de su hija, más tiene que lamentar. ¿Por qué real y efectivo este desenlace de esta sentencia le ha dolido tanto? Ya que, como ha manifestado Che, nosotros también en defensa de Marlin Martínez vamos a apelar porque entendemos que solamente... Son dos años que le corresponden, porque ese invento de condenarla a ella por el secuestro de esa niña, la corte va a tener que referirse a la misma.